Femexer. FEMEXER. Muy bien. Diputado, buenos días. Gracias por darnos esta oportunidad. Y la pregunta que le hacemos como Federación Mexicana de Enfermedades Raras, FEMEXER, es eh, su opinión sobre lo que se está haciendo en México por las enfermedades raras. Quiero expresar eh, mi eh, contento porque eh, en nuestro país eh, los sectores. Que, que integran el, el tema de la salud, pues atienden eh, este tema a partir de, de un proyecto de ley que ha concretado su camino legislativo, que ya es ley gracias al trabajo de la sociedad civil organizada representado por el presidente de Femexer, David Peña, que realizó un incansable trabajo aquí en esta Cámara, en la Cámara de Senadores también, y que eh, gracias a esto, pues estamos ante una situación diferente a la que existía anteriormente. Reconozco la entrega y la dedicación de David, reconozco la entrega y la dedicación de todos los actores que han hecho posible aterrizarlo, por lo menos en este momento, a nivel de ley, eh, la protección de los derechos a la salud de la comunidad de pacientes en México, de... Enfermedades raras. Eh, de mi parte, me declaro un aliado incondicional en un tema tan noble, en un tema que eh, puede llevarnos a proporcionar una mejor calidad de vida a mexicanos con derecho a tenerla. Gracias, diputado.